¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. Bienvenidos un día más a mi canal chicos, feliz año nuevo y qué manera más fuerte de empezar que gastándonos 9.999 monedas en la pintura especial que nos falta por tener así que no me enrollo más y vamos a comprarla Sí, quiero comprarla vale, ya la tenemos entonces, lo que vamos a hacer es probarla y ya de paso que la veáis ¿con cuál coche? pues no sé, con el quitanieves mismo que si alguno de vosotros no lo tenéis lo dejaré aquí arriba podéis ir a ver el vídeo y conseguir este coche oculto del país de la nieve. Vamos a seleccionarlo y vamos a echarnos unas partidicas. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, dejar un like, ya sabéis que me ayuda mucho para crecer, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. The promise you got to me the faster that I got